¿Para cuándo un juego propio? Tremendo desafío y estaría... Eh, sí... Bueno, el, el, el, Ahí en el stream cuento un poco, digamos, cómo fue mi, mi historia con, con... la creación de juegos de rol, que siempre fue un, medio un, un... fracaso, entre comillas, tras otro... Eh, son buenos errores, digamos. Aprendí un montón de esos errores. Pero nunca me metí de lleno. Siempre se me tocó el, el, el, el diseñar... Y siempre lo vi de una manera... Siempre lo vi como si fuera una tarea extremadamente grande, eh, algo algo inmenso y nunca podía terminarlo. Y ahora, digamos, eh, estoy mucho menos apurado que antes, mucho más sabio en mi juventud. Creo que va a haber tiempo de apurarlo y, y va a salir cuando con el stream. Así que espero espero un día terminarlo, espero un día terminarlo y eh, compartirlo con la gente a ver si le gusta. Cusarda97 Yo tengo una duda sobre el juego Cult Divinidad Perdida ¿Tienes algún consejo o advertencia? Porque los temas que trata la metatrama me preocupa porque, tema tocas, tema, to, porque toca temas sensibles para algunos jugadores Es cierto Cult es, históricamente, un juego muy, muy oscuro Mi recomendación es que lo juegues con una mesa, no solo digamos, de gente que se conozca, sino eh, emocionalmente madura Porque Cult es un juego muy, muy perverso ¿no? Es un juego que, que trata temas todos, todos complicados y, y ah, digamos, llama, llama culto el juego, Divinidad Perdida. Eh. Eso da, da un poco. De hecho, en el pasado, en versiones anteriores, se lo ha relacionado con eh, casos reales de gente que la estaba pasando muy mal. Eh, y todo relacionado con ese. Hay, hay otros de este estilo que, de, que están relacionados con noticias feas, incluso Dungeons and Dragons. No sé tú. Eh, pero mi consejo es que si vas a armar una mesa de eso, es que toda la gente que está ahí sepa en lo que se va a meter. Así que aclará desde lo vamos qué es lo que va a pasar. Da de que la mesa sea gente de nuevo emocionalmente madura para poder llevar esos temas. Y que la sesión 0 sea bien, bien sólida. Nada de, de bueno, ¿qué quieren jugar? No, no, chicos, vamos a jugar esto. Esto es así. Hasta. ¿Cuáles son tus límites? hablar con un jugador. ¿Cuáles son tus límites? Y así es, Porque bueno, es un juego oscuro. No, no es para todos. A mí realmente no me llama mucho la atención, pero lo cierto, lo cierto es que no leí la última. Avisá, digamos. Avisá en la sesión cero. qué es lo que nos eh, va, va a ofrecer el juego. Sobre todo, qué es lo que pensás dirigir. Adria. En D&D siempre dicen que hay tres pilares. Combate, charla e investigación. ¿Cuál dirías que son los sistemas de la llamada? En, ¿Qué son? En sistemas como la llamada Turo y Ratas en las Paredes. Uh, me encanta. Es investigación, escapar eh, y eh, espiar. Yo creo que son eso en, en estos juegos de, de terror. Porque investigación es bueno, que acá, que allá, que hay allá, y espiar es lo que sigue después de la investigación. Bueno, está todo esto. Y supuestamente está pasando en esa casa Voy a ver por una ventana me Voy a esconder ahí a ver quién voy a ver, de, voy a ver desde lejos quién entra a la casa Toda esa parte de, de, de policía, digamos Estar ahí haciendo guardia a ver quién entra y entre, quién sale Y escapar, porque bueno <risa> Realmente en esa casa se transforma un bicho en extraño y algo pasa Yo creo que va por ahí eh, Me gustó esa pregunta, re linda <risa> Policia. ¿Crees que los juegos de rol podrían mejorar? Y ¿Inventar algo, por ejemplo? Sacarle otras cosas. De 20 videos veo que el día 19 son puros de ID. ¿Crees que hay mercado para algo nuevo? Sí, definitivamente. De hecho, el, los sistemas de 20 como DD. Siento que. Eh, o Pathfinder, ¿no? Eh, se encuentran medio limitados en cuanto al sistema. Y están apareciendo muchos juegos independientes que son tremendos. Por ejemplo. El juego de Avatar sale el año que viene y está todo basado en el juego de Apocalypse World Over the the Apocalypse, como te dice, BTA Y de esos hay una bocha de juegos que son todos, todos muy interesantes Tenés Blades in the Dark, eh, Ratas en las paredes Y todos estos juegos son eh, más del estilo narrativo Y están, el sistema alimenta la narrativa eh, Y no es tan estructurada como puede ser un Devin eh, para mí sí, siempre va a haber algo nuevo porque vamos a seguir inventando juegos, vamos cosas eh, Entonces... Lo que, sí, lo que sí va a pasar es que tal vez empiecen a haber... Eh, juegos más extraños, y, y los juegos más extraños tienden a, a quedarse un poco, por ejemplo... Dread, que es un sistema de rol con un ah, juego de Jenga que En vez de tirar dados acá Shenga y los pones en la torre Está buenísimo el sistema, es súper innovador, pero, pero es incómodo, porque tiene que tener un jenga cada vez que, cada vez que va a jugar Y D&D, por ejemplo, está buenísimo, pero tiene que tener todos los dados para jugar Los juegos de Power by the Apocalypse, realmente usan dados de 6 y eso facilita muchísimo la jugar. Eh, entonces yo lo que creo es que también va a pasar un poco de que mucha gente va a empezar a... a mucha gente Va a haber un grupo de gente que va a decir No me interesa tanto la parte mecánica Me voy a dedicar más a lo narrativo Y se van a mover a juegos más de ese eh... Para mí siempre va a haber algo nuevo Estamos intentando crear algo nuevo en los libros eh... Y D&D va a seguir sacando libros eso, eso no me queda ninguna duda porque es... No solo pueden sacar material nuevo Sino que pueden agarrar cualquier material viejo Y reeditarlo para eh, para la, la, la edición existente. Por ejemplo, la tumba de la Inquilación es una de las primeras aventuras de DD. Eh, y así, así, así, para mí sí. Me gustó esa pregunta. Para mí sí hay mercado para algo nuevo. Porque hay mucha gente que, que prefiere otros estilos de juego. Se ve mucho, por ejemplo, la gente que quiere jugar vampiro. O la gente que quiere jugar hombre lobo. A estas personas no, no les interesa tanto el tema de 20. ¿Qué es lo que quieren jugar? ¿Quieren jugar vampiro? De 10 caras En vez de 20 eh, Lo mismo para cualquier otro juego Así que sí Yo creo que hay mercado Para algo nuevo eh, Así que sería Genial Que haya más cosas nuevas Usarda Últimamente estuve Viendo quilombo En grupos de rol ¿Qué es PBTA? ¿Y por qué hay tantas críticas a eso? Bueno PBTA es Powered by the apocalypse Es un sistema de juego Que lo diseñó No me acuerdo el, La persona que lo diseñó Pero es El nombre es conocido Que... La idea es que las mecánicas alimenten a la narrativa en forma de, son principalmente mecánicas reactivas es decir, cuando tu personaje esté en peligro podés hacer esto, esto y esto entonces vos lo que ganás son pequeños bloques de reacciones esto es todo entre comillas, no es tal cual así y no todos son iguales eh, Vince Parker, gracias Luke Vincent Parker, Baker eh, a diferencia de la que es, por ejemplo Tiro el hechizo Acá es, cuando quieras tirar un hechizo Pasan estas cosas eh, Entonces, de esa manera Vos vas roleando Y de repente vas eh, activando Estas reacciones Tu personaje va eh, la, Las mecánicas van detrás de la narración Porque se activan a medida que Hagas algo, a medida que hagas cosas A diferencia de la que es todo más activo Decís Tiro intimidación, tiro esto, tiro el otro A veces el DM te dice, vos tipo, declarar una acción y te dice, bueno, tira percepción Pero muchas veces es, yo lo ataco, yo le hago esto, yo le hago lo otro Y cuáles son eh, las... Primero esta, esta discusión de qué es mejor y qué es peor, los conflictos parecen irrelevantes Cada uno juega lo que quiere yo disfruto jugar rol con cualquier persona, con cualquier juego Y se los recomiendo a cualquiera hacer lo mismo eh, vos no vas a jugar por el dado que tirás. Vos vas a jugar porque querés derrotar a un dragón con tu... Boca. Porque querés escalar una montaña y agarrar, agarrar el tesoro antes que los demás. O porque querés salvar el mundo de una amenaza alienígena. Y, y no importa qué dado tire para eso. Por ejemplo, en la llama de Tulu. Puedes jugar la llama de Tulu. Puedes jugar a ratas en las paredes. O... Uy, se me fue el otro nombre. O Tulu Dark incluso, que usa un solo dado de 6. Cualquiera de esos tres juegos te puede dar la misma experiencia en cuanto a, a historia entonces, volviendo a esta diferencia Idea es un juego de rol mucho más mecánico, a eso se refiere y los PBTA son más reactivos, son narrativos por ejemplo, D.I.D. tiene un sistema de salud súper extraño tenés puntos de vida, que nadie sabe qué significan te hacen 5 años te hacen 5 años los PBTA generalmente tenés estados eh, estados, que pueden ser emocionales, mentales, lo que sea. Y cuando le pase algo a tu personaje, marcas un estado y ese estado te da cosas Por ejemplo, si estás asustado, vas a tener menos dados o menos a la tirada de Y otra cosa que tiene, importante, bien diferente, es que en los juegos más mecánicos, los resultados suelen ser éxito o fallo En los PBTA, tenés un pequeño abanico de posibilidades Puede ser éxito total, puede ser éxito parcial, puede ser éxito neutral eh, pues, o sea, fallo parcial, fallo total, entonces depende de lo que tires te abre un pequeño abanico y va a ver qué pasa a veces tenés éxito en la tirada pero interrumpiste la próxima jugada de tu compañero y eso va alimentando la narrativa porque tu compañero, digamos, de repente está en una situación peor de la que estaba y así es eh, Entiendo, digamos, los dos puntos de vista, me gusta mucho a mí eh, ahora estamos jugando D&D que es muy mecánico y está re bueno es súper divertido pero Avatar Legends cuando salga Va a ser de PBTA Y yo quiero jugar para Avatar A mí no me importa No importa nada del sistema Yo quiero que el sistema me ayude a jugar el juego eh, Así que es eso Mi recomendación es si, si Lo que yo trato de hacer siempre Si alguien viene y me dice Los PBTA son mejor D&D es mejor D&D no es rol Esto no es rol Yo me, re, me alejo de esa situación Y voy a otro lugar Porque... Dejé de tener esas discusiones hace mucho tiempo hoy, Porque nunca llegaba a ningún lado No había realmente opinión Eran simplemente opiniones Y todo el tiempo que se perdía en esa charla Podría haber, podría haber pasado un one shot súper divertido De algo re extraño Pun. Tengo un problema Sufro ansiedad Y cuando soy DM me pone muy nervioso E idealizo cómo quiero que salga todo Y no me sale como me gustaría ¿Te pasa? ¿Cómo lo encontrarás? Sí, te <ríe> pasa un montón eh, Generalmente yo no, no, es una, no es idealizar, pero yo siempre pienso, digo, bueno Existe este camino te imagino que van a seguir, tal vez vayan por acá, por acá Pero este es el camino principal eh, Y a mí me da Me cuesta mucho todavía Empezar la sesión De hecho, la razón por la cual le digo al grupo que eh, Le digo al grupo que haga las escenas del capítulo anterior porque a, mí me, porque a mí me cuesta mucho empezar Y darle inicio a la Partida, ¿no? Eh, eso me da mucha ansiedad. Pero sí. Eh, como tal vez te sirva eso, le puedes decir a tu Bueno, cuéntenme qué pasó la última vez mientras yo preparo. Me he de hacerlo. Y de paso vos te vas relajando y ves, digamos, qué es lo que se acuerda cada jugador, qué le interesa a cada uno. Y después vos podés empezar. Eh, lo mejor que podés hacer también cuando estás así ansioso es empezar despacio. Y vas a hacer una descripción. Hazte tu tiempo, nada de acelerar, porque la ansiedad y el apuro generan problemas. Entonces, si estás ansioso, relajá, o sea, no relajá porque es difícil, pero anda lento. Sea ansioso lento, te va a ayudar muchísimo a, a poder tomar decisiones a medida que, que va avanzando lo que sea que estés haciendo. Si estás decidiendo algo, o por ejemplo, estás dando una descripción y después sabes que tenés que presentar algo nuevo a los jugadores. Bueno, a la descripción, una pausa... Después presentarle a los jóvenes. Eh, lo cierto es que, que ellos nunca van a hacer lo que vos pensaste. Eso es algo que todos los DMs tenemos que abrazar y aceptar. Tal vez. Tal vez en algún momento hagan algo. Tal vez... Eh, tal vez lo que vos pensaste, lo que están haciendo. Esas cosas pasan, pero generalmente hacen lo que quieren. Y es lo mejor que te puede pasar porque vos también querés descubrir esta historia. ¿sí? Permitite que los jugadores te cuenten la historia a su manera no, no los ates vos Está buena esa pregunta, es mucho más larga la respuesta Principalmente es relajarse, ir tranquilo Y permitir a los demás jugadores la, la, la posibilidad de que te cuenten a vos también esto Catulio León, el sábado dirigí mi primera partida de la llama de Tulu Ey, qué bien Y siento que no logré transmitir el espíritu del juego Debido a que dos de los cuatro jugadores se hicieron un guerrero de ID, pero con armas ¿Cómo puedo hacerles entender que no todos de ID? Primero tranca Si en la primera partida es difícil transmitir bien el espíritu Las primeras dos o tres partidas se van a sentir más o menos Como setting del juego Como vas a presentar Y Es muy común que gente que viene de DD Traiga, digamos, más o menos ese estilo de juego acá Ahora, en la llamada de Tulo hay muchos más problemas a la hora de pelear Porque vos te haces un guerrero con armas Generalmente tenés tipo armas de fuego o por el estilo Y la policía te ve en la calle con armas de juego, Tal vez te pregunte por qué ¿Tenés permiso para tener armas? Si sí, no Te piroteas con la policía, tenés un montón de problemas legales Tenés que escapar, la misión se pierde Y lo cierto es que A las primeras peleas con los bichos Las armas de fuego Tal vez no sean tan efectivas Tal vez no... Es no ayuden digamos. y ahí, digamos, va a cambiar un poco pero está bueno que alguien tenga sirve mucho para intimidar sirve mucho para para protección incluso para tener la posibilidad de escapar está bueno pero vos mi recomendación es que vos presentes la historia como vos la tenés pensada no, no los fuerces a entender nada. Que ellos se den cuenta solitos. Eh, ponerle las complicaciones reales que tendría alguien por andar en la calle con un rifle. Y, y después, y en algún momento se van a encontrar con un bicho que, que vean que el rifle no es tan efectivo como ellos pensaban. O sea, qué sé yo, un Migo, por perro de Tindal. También, eh, y como vos dirigiste tu primera partida de Tulu, probablemente ellos están aprendiendo el, el juego también. Dale la posibilidad a ellos de, de cometer estos errores. Eh, te va a ayudar a vos a entender más el sistema de combate. seguro no sé, bueno, hay que aprovecharlo. Eh, pero es algo bien, bien común de la gente que, que viene de D&D y se va a cualquier otro juego. Eh. No, no es solo Tulu, es cualquier otro juego. Eh, si te vas a vampiros, generalmente se, hace, se arman algún personaje medio duro y que pelea y el juego es mucho más político Vampiro es mucho más social eh, ya se van a dar cuenta si no se dan cuenta charlales y decirles chicos ¿qué les parece si toman otro otra ruta otro tren de acciones sugeríselo ¿cuál sería el regalo de navidad ideal para un DM? no es pregunta tramposa, yo ya te compré algo Eh. Si es un, un eterno DM, eh, yo creo que dirigir una partida sería lo correcto. Creo que sería lo correcto. Si no, eh, tal vez algún. algún. algún libro de, de estos, de los manuales que nos gustan a nosotros los DMs, eh, puede ser una buena idea. Siempre es una buena idea. Pueden regalar un de a su DM Háganlo en grupo o solos Se los va a agradecer Incluso si es un juego que no conoce, va a disfrutar eh, Sí, definitivamente. Javi ¿Qué onda las reglas básicas gratuitas de D&D que están en la web de Wizard? ¿Es tan bueno como parece? Hay esta, esta, esta idea de reglas, de los manuales de reglas básicos o cajas de inicio eh, están saliendo bastantes juegos con eso, y me parece una idea muy buena, porque es una manera fácil de ingresar al juego ¿Te interesa? Genial, podés tipo, escalar un poco y... Eh, meterte un poco más en el juego, y descubrir las otras reglas, y aprender el resto de, del sistema Y si no te interesa, no, no te complicó mucho aprenderlo a jugar la idea de eso es que sea fácil de enseñar Y fácil de aprender Y rápido Que puedas sentarte a jugar Y salga todo andando ah, Nada de complicaciones eh, Que salga todo A mí me parece una buena idea eh, Como para iniciar la gente a jugar Después Si les interesa hay, hay un montón de libros para leer Y cosas para hacer Randelberg Oh ¿Cuál fue tu libro favorito De los que sacaron este año para Day, Day? Está re difícil Está re difícil Porque salieron un montón de buenos Tasha me encantó Tasha estuvo buenísimo eh, Van Richen, me parece Creo que va a ganar Van Richen por una cuestión del terror Pero Fisban está muy cerca Son esos tres Siento que esos tres se convirtieron en los nuevos manuales básicos Junto con Tanatar. Está todo ahí Querés hacer algo súper extraño, Pum, Esto es lo que necesito Van Richen me agarró Van Richen con el tema del terror dije, esto, esto es lo que hay que... Esto, así se hace Esto es lo que se necesita Porque... Se necesitaba eh, Un libro que explique digamos, Cómo generarle Terror a los jugadores, cómo mantener El setting y la inmersión en, en la parte oscura y temerosa O tétrica de los lugares, y sí, lo hace Manriche. Eh, me parece una excelente idea, y también Candlekeep me pareció algo que eh, Tal vez pasó Desapercibido por muchos, pero Candlekeep me parece un manual brillante Está hecho para enseñarte a dirigir eh, Partidas de misterio, partidas de crimen, de investigación. Y eh, siento que Candlekeep Keep eh, es, es una joyita escondida, digamos, que cuando la persona que, una persona que dirige lo lee se da cuenta y dice: Ah, no son realmente aventuras, son ejemplos. Son, son formas de enseñarte. a Y eso, eso creo que es súper, súper válido. Nada, nada, para nada despreciable. preciable Candle Keep me pareció un gran, gran manual eh, Y bueno, Van Ritchie una excelente, excelente cosa que agregaron Porque jugar terror es, es re lindo eh, Y que para mí estaba entre esos entre esos dos Incluso más que Tasha Porque Tasha tenía demasiado, va vale, demasiado Tenía muchas cosas para los jugadores Algo que bueno, hace que generalmente los manuales eh, con, con más cosas para los jugadores son los que más venden, y por eso, digamos, los manuales tienen muchas cosas para los jugadores eh, Pero la información detallada estuvo buenísima Las cosas copadas, los climas y todo eso me pareció re lindo eh, Y Fisban, Fisban es un tesoro, como lo tiene el nombre, el tesoro eh, Por las dudas, si no saben quién es Fisban, es Bahamut, <ríe> es uno de sus disfraces eh, Lo dice en el libro, dice, en las primeras hojas del libro lo dice eh, uno de sus disfraces es Este Fisban, que es un Suerte de mago Molesto y divertido Que va por ahí haciendo eh, cosas Y toma nota de los dragones Muy, me, me gustó, me gustó Fisban grande. ¿Qué empresa usarías En una partida de Shadowrun basada en el mundo real? Tesla Seguro Algo raro ahí, ahí. eh Pero hay una la empresa que más me gusta de Shadowrun, se llama Aztec Technology. Es una empresa mexicana, de Aztec, de Azteca. Y... También, digamos, está muy, muy, muy copada esa. Son, todas las empresas de Shadowrun son malas, ¿sí? todas las corpos son muy malas. Así que no piense que por cualquier razón eh, Monsanto es bueno... Eh, eh, pero por ejemplo Aztec, o Aztechnology, como... Hacen eh... cosas re turbias, super oscuras. Sí, no me voy a poner a leer ahora de Aztechnology porque es un... agujero de WBP. RANDEVER, si pudieras hacer un conjuro, ¿cuál sería? El conjuro sería el siguiente, tal vez ya existe. Pero, lo que haría es... Eliminar En un área bien grande alrededor mío, tipo un aura si querés, la humedad se reduciría muchísimo y la temperatura bajaría la cantidad correcta. ¿Qué es ponerle, tal vez, 4 o 5 grados menos, no lo sabemos. Pero sería un hechizo para eso. Ahora estaría de lo más fresquito. Yo y todas las personas a mi alrededor. <risa> recuerden que el miércoles que viene es el último stream de, del año que espero que lo que vamos a hacer vamos a estar pero bueno de nuevo si tienen si nos quieren donar por cafecito ese dinero va a estar destinado a propatas rosario para que empiecen el año con un poquito más de, de, de ganas y esperanzas esos esos animalitos que cuidan y protegen y muchas gracias por pasar, muchas gracias por la pregunta y por pasar por el stream. Así que ahora les voy a dejar con el outro y eh, vamos a ver a quién le podemos hacer raid así que ustedes siguen viendo gente de Juan. Chao.